Yo a él lo felicito No, porque Pero no, madre No ¿Estás atracado tu mujer? Sí, sí, pero que Y eso es de lo caro El que se, el que se puede hacer frente a la iglesia también También lo hace No, no, hay muchísimos tipos ahí En esos alrededores Pero yo te sí. voy a decir lo siguiente Hay el amigo mío que es anunciante de este programa No voy a decir porque no estoy autorizado a eso Claro Su esposa fue al búfalo y él juró que jamás ni él ni su esposa Vuelven más de búfalo O porque Ella sale Ella pagó con tarjeta de crédito Y el menudo que tenía Se lo dio al camarero Correcto el... Oye, locadio el pues tipo quería ir Y rayarle el carro, insultarle y de todo Y le faltó el respeto que es así Es que yo estaba puede... es Una mujer que no es Tú me entiendes? Llegó, dije, con el corazón así, a la casa. Claro, y le pone el cartón a los virus. Y si tú te le no le da la puerta, usted lo dio. Tú decirle, tú no le dices que te ponga el cartón. Y si tú vas y no le das un peso a un tío. Ay, mamacita. Eh. Te lleva aquí te este trajo Entonces, eso, coño, las autoridades tienen cartón en esa vaina. Ahora eso yo estoy digo que hay que bajarse con un palo, con un bate. Oye, pero es una cosa increíble. Y te increíble. Co y, te, y, te, y ellos son dueños de los parqueos, ellos son dueños de las calles. es. eso debe se sentir el desorden que es este país. Esto es un por otra parte, país, Omar. Omar, ¿tú por tú otra tú no parte. Nada? Omar, por otra parte. Sí. Me llamaron varias amigas mías el viernes. ¿Cómo? Me llamó una de que yo estaba enamorado de ella y me dice, ay, usted bueno, ¿tú está tú estás descuidando de mí. <risa> ¿Cómo va a ser Carlos? Con otra, que <risa> es una buena canción. Por la canción, tú ves que yo... Y, te... Te... y dicen ella que te van a llamar el viernes porque eh, eh, estuvo, se deleitaron. Se deleitaron. Ahora vas a tener más audiencia. Oye, cae esa... ah, así, bueno, así que ponle una hora más a ese programa porque no te va a dar. No va a dar, la, la hora que hay no va a dar. No, tú lo sabes que es así. Estamos esperando que aparezca un hueco para aumentar... Ah, la, claro, la gente claro. se está desesperando y la gente quiere una hora más Sí, porque a veces, a veces le pasa los temas a uno y le, ya Ya, ya me estoy haciendo señas, ya hice un montón <risa> gracias, madre Gracias a ti, lo se va de una vez la hora Buenas tardes Buenas tardes, señor Omar Dígame, distinguido ¿Cómo está usted? Bien, bien, bien, un placer Me alegro, hermano Eh, referirme brevemente, brevemente a ese tema yo estuve en el pasado fin de semana en el búfalo con, con la familia mía compartiendo sí. un rato y para el carro en el frente entonces cuando yo iba saliendo que me monté un tipo más iba para arriba de mí que le diera cuatro yo hasta la pistola la tuve que sacar y subársela porque no, okay. eh, para arriba de mí literalmente yo le dije que no tenía que darle dinero a él y se me pegó como a meterme la mano en los bolsillos no, entonces para... el, el ayuntamiento hermano tienen que tomar medidas con eso porque va va a ocurrir una desgracia, va a pasar eso es verdad, sí, una desgracia grande, oye estos sitios están corrompidos, y, y otra cosa hermano, eh, toda esa gente de, de taxi que no no, no no pagan impuestos por eso, se roban todos los parqueos, ¿usted cree que eso es posible? sí claro no esos taxis si se han impuesto pero quisieron sacarlo no hubo forma, no hubo entonces forma, el, ayuntamiento con, el ayuntamiento el ayuntamiento o quien tenga que ver con eso Tiene que tomar en el asunto Porque va a pasar una desgracia Y después que no digan que no se le avisó Así mismo es Muchas gracias, hermano. gracias a usted, eso es verdad lo que él dice Eso es verdad, porque esto es un desorden Aquí cualquiera coge una parada y le instala en un sitio Y ya se instaló Y tiene una parada y no hay que lo quite de ahí Aquí una gente se pone de que A cuidar vehículos Sin usted decirle, y le ponen un cartón Atento a ellos Y venga usted si no le da pero usted no le ha dicho a ese señor, póngame cartón y cuídeme caro, porque en definitiva ellos no cuidan nada. Ellos no cuidan nada. Y, y entonces te quieren chantajear. ¿Tú eso que dicen? En el búfalo hacen eso. Que hay esos tigres que están ahí, aterrorizan. Pero hay un cabezón que ese tipo eh, eh, me ha hecho coger todos los piques del mundo. Es más, yo, yo no voy a tomar ahí ese sitio. Pero hubo un tipo que yo parqué el, el vehículo. Oigan, para comprar un helado de, en una heladería que hay ahí. ¿Tiene de la heladería hay ahí? Oye, yo voy y compro el helado para pasar. Y el tipo quería, digo, pero yo estoy ahí. Yo no te dije que me cuide vehículo. Yo estoy ahí en la heladería. El vehículo está ahí y, y, y, y la cosa es transparente la puerta. No, pero se me dijo de todo, de todo. Entonces, no, eso no puede ser. Aquí las autoridades tienen que resolver ese problema. Y no me venga nadie con el padre el familismo. Que eso es lo que tiene, lo, lo que tiene jodido este país. Ah, no, que yo soy padre de familia, que, pero esos son tipos, tú encuentras tipos jovencitos, que no son ningún padre de familia. Y aunque fueran padre de familia, usted no puede ser padre de familia sobre la base del desorden. Usted no puede ser, ah, esto porque usted sea, sea padre de familia, usted va en la glorieta de pa a poner una fritura. Y hay que aceptársela porque usted es padre de familia. No, así no, así no, aquí tenemos que... Eh, eh, eh, tener un poco de, de, de modales de educación urbana que nos hace mucha falta porque aquí anda mal muchas cosas, aquí en las calles usted los choferes le tiran en el área que de peatón y hay gente que tiene que cogerse, o sea, un desorden las aceras públicas que Ale quiso Quiso y en cierto modo arregló alguna, pero no pudo. Porque el populismo que tiene jodido este país, de una vez comienza que no, que no puede. O sea, una gente robándose un área que es exclusiva de peatón. La cera la cogen y te tiran una rumba de arena que dura meses. Y se lo roban para poner un negocio. Y impiden que por ahí que eso es de peatón. Y las autoridades no hacen nada porque hay que tenerle miedo a esos tipos, porque son padres familia. Coño, porque no hay conciencia ciudadana. Y hay que permitir toda esa vagabundería. Toda esa vagabundería hay que permitirla. O sea, este país no puede seguir así. Buena tarde. Buena. Buena. Buena. Sí, adelante. Bueno, esto tiene, tiene problemas, sí. Tiene problemas. Este, entonces, eh, eh, realmente, realmente ese es un gran problema. Mira los otros días lo que salió. Porque no es un problema de aquí, de Macorís, nada más. Eso es el país entero que está cundido porque la cultura de la irresponsabilidad y de la falta de respeto a las normas. Existe en el país entero. El otro día que estaban inundadas las calles de la capital de niños infantes pidiendo y que limpiando vidrio. Eso no se puede permitir. Un niño debe de ser protegido. Un niño debe ser protegido. Pues decía que ahora más que nunca con la pandemia había un crecimiento enorme de la cantidad de niños limpiando vidrio. Buenas tardes. Aló, buenas bu buena noches. Baja el izquierdo de la Guarda, guarda. Sí. De las Guardas. Sí, sí, lo estoy escuchando. ¿Cómo está usted todavía el Baja el, el televisor. Bien, baja el televisor. Se oye un ruido raro con el televisor. Bájalo un poco. Baja un poco. Lo ¿No bajó. Está igualito. Es que tiene que bajar. Y sí, no, no, no, no, no. Es que, es, y, es, y me lo han dicho los televidentes. Lo molestoso eh, que es ese ruido eh, eh, repetitivo en el televisión. Entonces, señores, eh, aquí son muchas las cosas para nosotros salir del atraso como nación que hay que cambiar en este país. Y muchas de esas cosas es aplicando la ley duramente es aplicando la ley. No importa. Van a patalear gente. Y la gente es opuesta al cambio de hábito. Hábito que tienen 200 años. No es fácil cambiarlo. Hábito, Costumbre. Modales. Modales de 200 años. No es fácil cambiarlo. Pero hay que cambiarlo. Porque. Men. Yo nada más pienso esto. La misma gente. El mismo dominicano que anda aquí. Irrespetuoso. Eh, eh, eh, falto de respeto a, a la norma y todo Yo fui a Jarro Y tuve otro tipo de dominicanos, Respetuoso, complaciente Entonces, si esa gente Que son como cuatro mil que trabajan ahí Han cambiado Porque el trabajo se lo exige Porque si, si son eh, eh, eh, Vaina no, no lo, no lo ¿Tú me entiendes? Ellos cambian, entonces la educación y la aplicación de la ley hace que la persona cambie. Porque eso está probado. Hace que la persona cambie. Entonces, para nosotros salir de este atraso y encontrar la luz al final del túnel, nosotros tenemos que cambiar todos esos hábitos. Y, y, y el que va a gobernar este país tiene que saber que para cambiar esos malos hábitos, tú no puedes venir y que con blandingería, porque la gente de por sí es opuesta, te va a criticar y se va a oponer y va a argumentar mil vainas, porque la gente es opuesta, pero eso es aquí, cuando van a Estados Unidos, a Europa, es mancito que andan, es mancito, y si una autoridad aquí quiere poner el orden, vez ay que está un desgraciado, que está el coño, pero creando y, y, y, y, y a veces hasta gente consciente, Vienen con vagabundería de argumentos, que lo que hacen es que dan asco. ¿Dan asco? Entonces, eso de que un piridón en la calle, faltándole respeto a ciudadanos, eso no puede ser. Y, lo, y se lo llevan y al poquito rato de que está ahí. Eso no puede ser. Eso no más es ven este desorden del país. Y él, él, él se quejó. Y se queja, pero tú ves esa denuncia. Psst. Eso cae en exacto roto porque ese tipo va a durar años ahí. ¡Años! Porque aquí no hay donde mando, aquí no hay autoridad que se conduelan y que protejan al ciudadano. Esto es una vagabundería de país que cada quien hace lo que le da la gana y no hay respeto por el ciudadano que paga impuestos.